El cacao, a través de los años, ha tenido un valor muy elevado, desde las antiguas sociedades prehispánicas en las que sirvió como moneda de cambio y tributo a los pueblos dominantes hasta ofrenda para los dioses, desde los mayas y olmecas, entre los que se presume su descubrimiento y domesticación, hasta los soques, quienes desarrollaron un complejo sistema de consumo y los aztecas, quienes veían en este producto un símbolo de estatus y poder. El cacao se fue extendiendo y popularizando a lo largo y ancho del territorio mesoamericano. El cacao tiene una herencia profundamente arraigada en nuestra sociedad actual, se observa en la gastronomía de las regiones en donde su presencia se mantiene viva, ya sea como bebida, como el pozol o el polvillo, como comida, como el mole o el mundialmente famoso postre que popularmente es conocido como chocolate. Este producto es altamente apreciado también por sus propiedades terapéuticas, pues contiene antioxidantes que ayudan a prevenir problemas desde los de la piel hasta los cardiovasculares, conocimiento que los pueblos nativos que cosechaban esta semilla tenían desde tiempo atrás. El sistema agroforestal que compone a los cacahuatales se integra por una extensa variedad de cultivos que van desde las flores, los árboles maderables y frutables, que proporcionan recursos y alimentos a las familias y ayudan a mantener un equilibrio natural con los microsistemas ambientales. Yo sigo hasta la edad que ya llevo, siguiendo pro, sembrando plátano, café, el, pero el cacao es el centro, el cacao es el que, la parcela que ustedes contemplaron, que no es una gran extensidad, pero ahí, ahí tanto mi esposa, mis nietas, estamos fincados ahorita en seguir cultivando esa tierra y que el chocolate siga permaneciendo, no tan solo para nosotros, sino ahora esperamos que le llegue también a otros habitantes de otras naciones y también, por qué no a ustedes también. Sin embargo, son utilizados también para transmitir el conocimiento, ya que la colecta permite una integración familiar que aprovecha los cultivos para la enseñanza y aprendizaje de viejas prácticas que se entregan boca a oído a lo largo de muchas generaciones. Se tomaba mucho chocolate en ese entonces porque eh, se molía, se tostaba el cacao, eh, se, se tostaba también el, el maíz que, que se asichaba, todo se agarraba como para hacerlo pinol y ya eso se revolvía con, con el cacao, se hacía una mezcla y a eso se le adhería la canela, la galleta, esa galleta menudita que se llama, se, se tostaba también y se molía la canela y se hacía una, una mezcla todo ahí y ya se molía al final todo, al molinito de mano. No había, a veces a la piedra, pero era más trabajoso y cuando llegaron los molinitos nos turnábamos entre los hermanos, los varones, las mujeres se dedicaban a tostar y a hacer todo lo demás, y nosotros a moler. Ahí se echaban latas de 12 kilos, donde venía galletas de latas así, de, este, que tenían tapa. Ahí se guardaba tanto el chocolate en polvo, como también este, el café. Y también este, se, se, ya del cacao también se hacían las, eh, las maquetas, eso no se le echaba otros condimentos, este, no, el que se hacía amargo, eran maquetas, barras amargas que se, se, se dejaba que endurara y ese igual se envolvía en papel. Eh, si no había celofán de ese donde destraza que le llaman, ahí se envolvía bien, bien, se amarraba y se guardaba. Ese ya, eh, pues en tiempos que, que el cacao escaseaba un poco, ese es el que se seguía usando para la bebida del chocolate en la mañana y por las noches. Y pues... En ese aspecto nosotros, pues nuestra infancia digamos, no, fue, no fue triste, sino fue algo delicioso, porque nosotros, a la tierra, una que se prestaba para que producir, donde se sembraba el chayote, la, la calabaza, la yuca, el camote, todo lo que se sembraba en ese tiempo, todo era en abundante. Y nosotros de eso participábamos, de eso nos alimentábamos. Y este, y... Pues fue algo, algo maravilloso en la familia. Actualmente, los cultivos de cacao están sufriendo una profunda crisis que va desde la disminución de la superficie plantada por efecto de plagas foráneas como la monilia y políticas gubernamentales que apoyan los monocultivos que del año 2004 al 2013 han originado una pérdida del 25% del área de siembra con el respectivo impacto ambiental en especies nativas y animales de la región hasta la disminución del 50% de la producción y del 30% del rendimiento por hectárea, lo que se traduce en un déficit para las empresas locales, lo que ha originado la importación de productos de baja calidad al país, después de haber ocupado uno de los lugares preponderantes en producción y exportación de esta semilla hasta el siglo pasado. Hace cinco años atrás, en alianza con la Universidad de Chiapas, la UNACH. Y pues también hercus México, que también nos ha apoyado en este proyecto que iniciamos de el rescate al cacao. Eh, aquí en Chiapas, Tabasco, o sea, eh, actualmente yo fui seleccionado o nombrado como presidente regional por tres este, organizaciones, una ubicada en Tapachula, Chiapas, otra en Tecpatán, Chiapas, y, y como alcalco aquí en la organización... ...que lleva por nombre este, Asociación de Productores de Cacao Sustentable... Eh, ...es a nivel regional. Ahora, con el apoyo de la universidad hemos logrado obtener ciertas herramientas... ...ya como son bombas de motor, motorizadas, eh, hemos tenido ya tijeras... ...y hemos tenido también las eh, motosierras aéreas eh, de astas... ...donde ya podemos podar nuestro cacao y darle una verdadera innovación... Ahora ha avanzado más la tecnología porque eh, a través de, de Conservación Internacional y la Universidad de Chiapas son las, las, las instituciones no gubernamentales que, que nos están apoyando aquí en la región, en las tres regiones, eh, Tapachula, Tepatán y aquí en Comalcalco, donde los productores que me honro presidir aquí en Comalcalco son 109 productores eh, consolidados y dispuestos a llevar esta innovación del rescate por el ataque de la monilia, por el ataque de las, de las plagas y de otras cosas y hemos tenido un resultado excelente. Cuando ya no cosechábamos cacao, quizás unos 100, 120 kilos de cacao en baba, ahora en la actualidad ya cosechamos ya cerca de la tonelada y media en, en, en, nuestra, en una hectárea y, y creo que con la innovación que se sigue haciendo, con la, la clonación de chupones con cacao ya de más calidad, como el cacao blanco, de almendra blanca, de cacao finos, creo que vamos a obtener mejores resultados. Y ahora, que nos están visitando personas que, internacionalmente también que han venido hasta esta localidad, nos han honrado con venir, eso nos motiva porque nos, nos han presentado un panorama que antes desconocíamos nosotros de cómo valía nuestro producto. El papel de la Agencia Universitaria para el Desarrollo Cacao Chocolate de la Universidad Autónoma de Chiapas ha emprendido un esfuerzo notable por reposicionar el valor de este cultivo en una escala regional mediante la reorganización de asociaciones de productores que a través de sociedades de producción rural y sociedades cooperativas, mismas que son de organización productiva con carácter empresarial, ...buscan fortalecer la producción primaria... ...así como la visualización de mercados... ...mediante el envío de muestras... ...y el establecimiento de enlaces... ...que permitan mantener un estándar de calidad... ...con honestidad y responsabilidad. A nivel regional, a nivel de Chiapas... ...el rescatar esta producción de esta semilla... ...de este cacao criollo, ...que es el cacao de origen... ...nos da muchas ventajas en muchos, en muchos sentidos... ¿no? ...primeramente... El impacto social, esa semilla está muy vinculada con tradiciones y con una herencia cultural que se ha traspasado de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, eso está vinculado con el sabor, con el sentimiento, con un montón de cosas que a veces nosotros no le damos el valor agregado. Entonces, la intención de este rescate de esta semilla en particular tiene ese confín. No nada más rescata la semilla como... como lo es el árbol en sí, sino también rescatas todos los valores asociados a esta semilla, ¿no? Por otro lado, a nivel productivo, a nivel de la sociedad, a nivel de las sociedades cooperativas con las que estamos trabajando, tiene un, un impacto muy positivo. Sucede que actualmente eh, hay una tendencia muy grande hacia la producción y el consumo sostenible, ¿no? Eh, el, en este año estuvimos en, el evento, en un evento que se organiza cada año en Holanda, que es uno de los principales compradores de cacao y productores de, de chocolate, Holanda y Bélgica. Y ellos han establecido que al 2025 toda la todo el cacao que van a comprar debe de ser un cacao producido de manera sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser un cacao que esté bajo sombra, que debe ser un cacao donde se hayan fortalecido las sociedades locales, ¿no? las cooperativas, los grupos de productores, donde sea un, un cacao que incluya la participación de la mujer, la participación del hombre. De lo que, es, de lo que estamos completamente seguros es que debemos de fortalecer capacidades locales, ¿no? por eso es para nosotros muy importante esa alianza, eh, alianza con la UNACH, ¿no? eh, desde que hemos integrado este proyecto. Todo lo anterior, mediante la formación de recursos humanos que capacitan a productores e incluyen estudiantes con la finalidad de que alcancen una profesionalización de una actividad para incorporarlos a los sistemas productivos y con esto, generar investigación de alto impacto que permita, como ya se ha venido haciendo, alcanzar alternativas para los problemas que existen. Por la conciencia de la necesidad de servir, Unach.